Buenos días comunidad de YouTube, mi nombre es Cristian y hoy les traigo un nuevo reloj. En este caso es un reloj japonés de la marca Orient. Y es especial por dos motivos Nuevo en el canal. Porque tenemos un reloj digital de cuarzo de una nueva marca que no habíamos visto hasta ahora. Es un Orient Quartz de principios de los años 70, cronógrafo, caja y malla de acero inoxidable, ¿sí? reloj LCD, liquid crystal display ¿sí? y como pueden ver quería mostrárselos porque es muy bonito, es un estilo muy de los años 70 cuando los relojes digitales eran la novedad, en este caso Orient, en, a, en aquellos tiempos era una marca relegada después de marcas de primer nombre como Citizen, Seiko y Casio también, pero que hacía relojes de muy buena calidad y a un precio accesible para, para el público en general. Como pueden ver, la caja tiene muchos perfiles y rebajes, lo cual le da un brillo especial porque de cualquier punto que le llegue la luz, va a reflejar y va a brillar y va a llamar la atención. La, caja, perdón, la malla es de acero inoxidable, en perfecto estado, grabado, el nombre de la marca Orient... Con botones a los costados, un estilo muy especial de los 70. El reloj de abajo, el botón perdón de, la de abajo a la izquierda es de la luz, pero en este caso la luz no funciona. ¿sí? Por eso pueden ver que el cuadrante que es azul se ve que algún dueño anterior lo dejó estacionado o tuvo algún problema. ...que se le filtró algún líquido, por lo que yo pude ver de cuando lo desarmé... ...tenía quemado uno de los diodos acá que daba la, la luz. Y por eso se ve esta mancha en el cuadrante. Una verdadera pena porque el cuadrante es de un azul muy bonito. El botón de arriba a la derecha es para el, el, es para el cronógrafo y el seteo de la fecha y el calendario, el día... ¿Sí? La hora, minutos y segundos. El botón del medio es para el modo. Modo horario o modo calendario. Si lo mantenemos apretado, se puede ver la fecha 15 de septiembre. ¿sí? Y vuelve al display del horario este botón que está por debajo es para que al momento de entrar en modo de seteo de hora y día se puedan cambiar las horas minutos y los días y así nos muestra el día de la semana sábado otra particularidad que tiene muy interesante de este modelo de este caso de este reloj en particular que está en castellano lunes martes miércoles y aquí se puede ver que en las marcas cronómetro mes día fecha horas minutos y pm El pm no he visto que se pueda cambiar a 24 horas pero a medida que vamos rotando en las funciones van a ver esa flechita que nos va a indicar qué es lo que estamos editando ¿Sí? Cuando estamos eh, viendo el calendario, la línea de arriba nos dice qué día de la semana estamos. Y cuando estamos seteando, la línea de abajo nos dice qué es lo que estamos programando. ¿Sí? Minutos. Bien. Y cuando estamos en horario, vemos el PM para decirnos que es postmeridiano. En este caso son las 7 de la tarde. Vamos a ver. La... La tapa es a rosca, ¿sí?, tapa rosca, Orient Quartz o stainless steel, se puede ver el modelo del reloj, ¿sí?, ahí que empieza con la Y, 616-137-4O, LP, Orient Watch Company, Japan. La verdad que he podido encontrar poca información de este modelo, salvo en algunos foros que, que vi alguna foto publicada y pude averiguar algo pero la verdad que hay muy poca información, o al menos yo a estas fechas de septiembre del 2018 he encontrado muy poca información, nada respecto al modelo así que por eso quería compartirlo con ustedes, por si alguno se cruza con este hermoso reloj y algo que a mí me llama poderosamente la, la, la atención y creo que es una particularidad de los primeros años de los relojes digitales que podrán ver eh, no solamente tiene el display de los segundos que muchas en los primeros no lo tenían era simplemente minutos horas y minutos sino que no tiene no solo tiene los segundos en pantalla que van cambiando todo el tiempo sino que tienen tiene un punto, en vez de dos puntos para separar los minutos de las horas, tiene un solo punto y que titila. Por regla general van a encontrar en todos los relojes digitales que cuando tienen el, los segundos en display, moviéndose todo el tiempo, los minutos y las horas quedan separados por dos puntos que están siempre prendidos, siempre visibles. Si tienen un reloj que no muestra los segundos y solo muestra horas y minutos, van a encontrar Separados por dos puntos que titilan intermitentemente, intermi intermitentemente. Eso es para mostrar que el reloj está, en, está funcionando. Pero este no, tiene las dos cosas. Tiene un solo punto que titila y los segundos al mismo tiempo. Nunca van a encontrar segundos y puntos titilando al mismo tiempo. ¿sí? Esa es otra de las características especiales de este modelo y que por eso quería compartirlo con ustedes. Fíjense los pulsadores como tienen ese, esa concavidad en el centro para poder accionarlos, lo pueden hacer tranquilamente, nunca usen nada metálico, utilicen algo plástico o si no un simple lápiz, ¿sí? Para ubicar en el punto y hacer la presión, ¿sí? Ahí pueden ver, entramos en cronómetro, ¿sí? fecha y volvemos al display horario. Bueno, querida comunidad YouTube, espero les haya gustado este video de este hermoso reloj Orient, primero de cuarzo en el canal, espero lo hayan disfrutado, no dejen de darle eh, like al video y hacer clic en la campanita para enterarse de los próximos videos que estaré subiendo con cosas muy interesantes. Hasta pronto.